Nadie sabrá lo que yo estoy callando. Aquí. Sin ti. Con la mirada fija. Nadie sabrá por qué. Dónde. Ni cuándo. Se te quedó olvidada una sortija. De aquella tarde yo no diré nada. Nada. Ni que era sábado siquiera. Y así nadie sabrá por qué mi almohada tiene el perfume de tu cabellera. Y si alguien en la calle de la cita te vio llegar, robió cuando te fuiste tú no eras más que una mujer bonita que iba del brazo con un hombre triste Canción de la Sortija José Ángel Buesa